De la buen, pasamos al patio. ¿Ven Ven. A ver qué tenemos por acá. Ah, ahí está. Ese folito es indicador de algo. Un bruto. Mi primer pollo al disco. En el disco hago de todo, pero este es el primer pollo al disco y lo hicimos Nomi a la cazadora, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bueno, contá que le fuimos poniendo a esta carajada. Eh, bueno, aceite, bueno de supuesto, oliva, se llamo, aceite de oliva, se, se llama el, el pollo, las fresas, eh, alita, tumba? pechuga, no, pechuga no, a, alita, pata y muslo. Bueno, genial. Y, y después de vino vez. un aluvión, fueron cuatro cabezas de ajo, ajo morrón rojo, morrón verde, ah, a ver, a ver, a ver, eh, bueno. cebolla de verdeo, cebolla, cebolla normal, en también. común, de, um, tomate perita un lata de tomate perita cuatro latas cuatro latas de tomate perita ah, los los que uno quería poner, sí, es lo que pusimos laurel de acá sí. arriba ¿no? sí. de tu huerto del de, sí. de tubo orto como diría sí. el caro ¿Eh? y um, le pusimos también caldo de gallina ah sí cierto también caldo de gallina con verduritas bueno, yo recién probé esto y es realmente espectacular. Eh, tomen bien la receta, tomen nota, es muy sencilla de hacer, pero lo que hay que tener es un juego como este, constantemente, ahí miren lo que es eso. Ahí nos servimos el vino blanco. ¿sí? Ah, sí, le echamos un... Ahí, ahí estaba ahí la botella, quedó sí, sí. el fantasma de la botella. Es una botella de vino blanco enterita y esto no es para nosotros dos solos, sino que ya tenemos preparado también para... Visitas para la gente para los nietos. Mirá ese huesito de este ahí. ¿Qué pasó con sí, eso? Y nada, toque, toque, toque, toque ahí to... se deshace, mirá. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Vos qué te paro? Paro. ¿Lo probaste ya? Sí, excelente, ¿Y? excelente. Un bueno, gusto muy especial. Me alegro mucho. Acá yo en lugar de picar los ajos los pongo enteritos. A ver qué dirá mi amigo Rick, el gourmet. A ver qué onda, ¿eh? Pero creo que ahí sí van mucho, mucho mejor. Me encanta que se convierta en una especie de mantequilla de ajo, ¿no es cierto, Moni? Sí. Bueno, si les gustó esta receta, pulgar arriba para Marcelo y Marco, la seguimos en esto que es taller de corte y corrección Recreo. Hasta pronto.